un ecualizador, porque siento que el bombo está como muy... muy ronco digamos, como que si le subo un poco más el volumen se va a saturar entero, así que vamos a un poco eso entonces encendemos el primer canal y aquí si se fijan, tenemos la misma pestaña que tenemos acá arriba en efecto pero ahora tenemos la capacidad de encenderlo y apagarlo cuando nosotros tiramos hacemos clic acá nos vamos a filtro y ec y vamos a poner un ecualizador gráfico de 10 bandas ahora ustedes se preguntarán digo... Que es eh, un ecualizador. <risa> un ecualizador, eh, a ver, lo explico de otra forma. Un archivo de audio o un, un sonido en sí se compone de varias frecuencias. ¿ya? El ecualizador lo que hace es mostrarte todas esas frecuencias de una manera gráfica, cosa que tú las puedas modificar. Hacia el lado eh, izquierdo siempre van a estar las frecuencias más bajas, es decir, eh, lo que suena como más ronco. Y hacia el lado izquierdo van a estar las frecuencias más altas, es decir, todo lo que suena más agudo. Y al medio, obviamente están los mids. Entonces podemos decir que un audio se compone de frecuencias altas, medias y bajas. Ahora ah, lo que a nosotros nos molestaba de la batería era que el bombo sonaba muy rompo. Entonces vamos a jugar con las perillas de acá. Vamos a ver este fader, lo vamos a disminuir un poco para ver cómo va cambiando el sonido. Y a ver si podemos reducir, ese como, como boom que tiene la batería. Vamos a escuchar aquí Como que, como que se rojo un poco el, el, el golpe de ser fuerte que tenía pero eh, quizás sería bueno también ponerle un poco de ecualización alta jugar con los tonos altos así podemos sacarle un poco más de provecho a los platillos y podemos hacer que brillen un poco más vamos a ver si notan la diferencia ahí apago el efecto así estaba y está Y ahí entonces tenemos nuestro primer efecto dinámico. ¿Por qué? Porque yo lo puedo apagar, lo puedo encender. Pero como les dije anteriormente, esto ocasiona que el computador tienda a pegarse un poco más cuando ya estamos trabajando con muchos efectos, o con muchas pistas, eh, el computador va a trabajar de manera más dura y le va a costar a los que tienen eh, computadores que no tienen eh, digamos la, los requerimientos necesarios para poder trabajar con programas de edición. Lo otro que le vamos a poner va a ser un efecto de reverberación. Así que vamos a aprender de nuevo el, el canal 2 de efecto. Pinchamos aquí y nos vamos a reverberación. Vamos a reverberación de estudio. Aquí también tenemos lo mismo. Tenemos también los presets que vienen predeterminados, ¿cierto? Y tenemos las configuraciones para que nosotros podamos armar nuestro propio preset. Vamos a utilizar en este caso un preset y lo vamos a ir modificando. Como ustedes se fijan acá tenemos presets de batería. Tenemos caja de batería, caja de batería mediana, pequeña... De un club exterior, este es súper bueno, miren, escuchan. Lo vamos a poner para que solamente para que lo vean. da como un efecto extraño la batería. Es como que, como que la batería estuviera sonando como si un molejo, como dentro, como de un galpón o una cosa no sé así. Si. Entonces, igual entretenido realmente como eh, ir viendo los presets que traen los programas, que traen, o sea, que traen el, el, el efecto, digamos. Pero en este caso le vamos a poner una reverberación de voz pequeña. Ahora ustedes dirán, ¿por qué no le pone una un efecto de, de batería? ¿Por porque estos que traen acá, si se dice de caja, caja de batería, son para cuando uno exporta una batería de manera independiente. O sea, yo tengo en un canal el bombo, tengo en otro canal la caja, tengo en otro canal el platillo. Y acá yo tengo todo junto, tengo todo en solo canal porque yo eh, hice la mezcla en otro programa. ¿Ok? Entonces exporté todo el audio en una sola pista. Así que vamos a jugar con este que no es tan invasivo, es un, es un efecto más o menos eh, viola, digamos, no es tan, tan fuerte. Vamos a ver cómo se escucha. Y ustedes se fijan, ahí viene como, como esa reverberación rica que estamos buscando. Vamos a apagar para, vamos a apagar y aprender el efecto para, para que vean cómo se seamos con las diferencias. Ahí está apagado. Ustedes se fijan eh, siempre cuando uno le pone efectos de reverberación o le pone efectos de delay a un archivo de audio Este siempre tiende a bajar como un poco su volumen, así que tienen que tener ojo con eso Esto lo pueden ajustar acá como les enseñé en el primer video Aquí le dan un poco más de ganancia para equiparar un poco el efecto Vamos a ajustar de nuevo Y recuperó más o menos el sonido sin perder el efecto que nosotros lo pusimos Ahora vamos a ajustar todas las mezclas importante que tenemos que mencionar. Eh, también nosotros podemos hacer ediciones dentro de lo que es la, la multipista, ¿cierto? Nosotros podemos recortar activos, podemos hacerle streaming, podemos también eh, dividirlos y un montón de cosas más. Lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, este archivo, se si fijan aquí, estos dos, están como muy largos, como que en esta parte estas guitarras no suena pero igual está desde acá del inicio. Entonces, nosotros si quisiéramos hacerle un streaming, que es muy similar a cuando ustedes graban, por ejemplo, un, un video con su teléfono, y lo recortan con el mismo teléfono y tienen una opción que hace que uno pueda elegir una cierta sección y dejar solamente lo que te gusta. Esto es lo mismo. Entonces uno hace un screening y deja solamente lo que te gusta. Para hacer esto nos posicionamos al inicio de cualquier archivo que queramos recortar y cuando nos aparezca esta barra roja, mantenemos presionado y deslizamos. Y ahí recortamos el archivo. Esto nos sirve para eliminar ruidos que hayan o, o si el archivo está demasiado largo o te molesta, lo puedes recortar. También lo vamos a recortar un poco. Ahora, esto no debe confundirse con eh, recortar, no es lo mismo que cortar o dividir, ¿cierto? Recortar es sacar una parte, dividir es otra cosa bastante diferente. Dividir es cuando tú eh, cortas un activo en varias partes, puede ser en dos o más partes. Y para hacer eso, por ejemplo, eh, tú te posicionas aquí en el lugar donde quieres cortar y con el botón derecho le das a dividir, y ahora tienes uno y tienes dos activos. Esto se utiliza mucho cuando tú quieres grabar, por ejemplo, voces o una canción que es demasiado complicada y no la puedes grabar de, un, de, una, pura, de una pura vez. Eh, te sirve mucho para poder ir grabando por parte. Entonces vas cortando lo que no te gusta y vas dejando lo que sí te gusta. Otra cosa que también puedes hacer con la edición de multivista es eh, deslizar tu archivo. Lo puedes como ir trasladando. Por ejemplo, si esta guitarra líder que está muy atrás, que está muy retosada respecto a la mezcla, o está muy adelante, yo la puedo ir deslizando. Yo puedo decir... Sabes que yo en realidad quiero que esto quede un poco más adelante, entonces para eso yo me posiciono donde está aquí el nombre del activo, en esta barrita, mantengo presionado y deslizo. Y ahora la guitarra quedó más adelante, o puede quedar más atrás también. Ahí está. Otra cosa, por ejemplo, si ustedes se fijan, voy a hilar un poco aquí el sonido, solamente vamos a la guitarra en la guitarra líder, con la S como les enseñé. Vamos a escuchar cómo termina la guitarra líder. como que se corta así como de golpe igual eso es feo, así como que si ustedes lo escuchan así probablemente no se nota pero si se ponen audífono o lo escucha como un productor algo va a decir como que, oye eso suena super feo, no lee. y eso se arregla de una manera súper simple dentro de la misma multivista, no hay que entrar a la forma de onda vamos a hacer un poco de zoom aquí la que a nosotros nos interesa al el final del archivo que es este si ustedes lo pinchan va a aparecer un cuadrito aquí ese cuadrito si ustedes lo presionan y mantienen apretado del, delizan hacia la izquierda Van a hacer un efecto de, de atenuación, perdón, o de desaparecer el archivo. Es decir, ahora ya no va a cortar de golpe. No sé si han escuchado realmente estos artistas como que terminan sus canciones como que están cantando y como que se alejan del micrófono así. Ya, esto se hace de esta forma. Entonces, le vamos a dar un poquito más para que se note. Ahí. Ahí está, ¿ven? Ahora ya no se corta de vuelta. Y lo podemos hacer con todo el largo que queramos. Puede ser incluso más largo y que sea. Que sea como, como más, eh, más largo el efecto, sino que no se corte tan rápido. Vamos a hacerlo un poco más atrás, para que se note la diferencia. Ahí, por ejemplo. Ahí está. Entonces ahí se va alejando y difumina un poco el efecto.